Pobres, señores, vamos ahora a otra información y es que el presidente este fin de semana, el excelentísimo señor, señor presidente, presidente Luis Abinader, el presidente lamentablemente se le pincharon dos gomas, yo estuviera preocupado, todo es raro, es raro porque se te puede pinchar una, pero no dos, no. cuidado si pusieron algo, no yo cambiara todo el mundo, ¿Eh? todo el mundo lo cambiara yo, todo el mundo. A no, pero eso es posible. Mira, mira el sitio Nadie donde es. Que no, estoy hablando de seguridad. Nadie ha dicho que no. Mm. Que es muy raro, muy raro. No, no. explicando? Eh, okay, ¿Qué tipo de vehículo que está usando el presidente? Ese es un vehículo que son para, para sitios eh, más eh, rurales. Eh, rurales. Esos sí. son para sitios más rurales. Él usa una, una, una Jeepeta, es una Lincoln. eso Es una Lincoln. Entonces, lamentablemente, se le pichó dos gomas, no fueron una, fueron dos. Parece que en el sitio donde estaba, o cayó en un hoyo o algo pasó, porque fueron, no fue una goma. Ah, ah, cambio cambio a todo el mundo y quedo, me, me quedo cinco días en mi casa. Entonces, el presidente parece ser que ya no confía, mucho, no confía mucho en los funcionarios. ¿Por qué? Porque el presidente al otro día se le vio manejando... Él mismo, su vehículo. El presidente esta mañana iba de camino al Palacio de, de al palacio Nacional. Y cuando iba de camino al Palacio Nacional, la gente se sorprendió porque estaba, eh, tú sabes, lo, lo, ¿cómo que le dice? La, la, la número uno, la ¿cómo, ¿Cómo que se llama esto? Eh, cuando los vehículos, eh, la brigada, la brigada, estaba eh, estaban, tú sabes, buscándole la forma Construir. ¿Sabes? De que pase el vehículo y cuando se dieron cuenta, no tenía chofer el presidente. Estaba manejándolo él mismo. Parece ya que el presidente no cree Si Su, sí, sí, no, su carro. Él mismo. Un saludo cuando... a, a. Ahora, mira, ahora. Al, al presidente, a la primera dama ahora, que siempre se este, Así es, este así es bueno conducir, sí, porque yo, yo quisiera que, como, como que me abrieran paso. Sabes? ¿Eh? Eh, así como. No, a ti, eh, mira, a ti, yo manejo. Enfócame mi, aquí, enfócame aquí. Todo lo voy. Todo lo bueno le gusta a él. ¿eh? No, pero a ver, a ver... Luis, es cómodo, es heavy así. Todo tú. lo bueno le gusta. No tú manejando... No hay choque. ¿Eh? No hay choque. No hay choque. No hay choque. Yo siempre que yo sé que, dice, que habla pues la cosa, eh, por las cosas. Uh, uh, uh, el motorista, a la derecha, el presidente. El amigo de Luis ahí. tiene uno, el amigo de José Luis tiene uno. Él mismo, eso no diga que fue fulano... Dije que no, be, be, parqueame vehículo allí, Tomasito. No, no fue Tomasito que lo, que lo parqueó. Sí, fue, llegó, no, llegó el hombre, eso, llegó el hombre. Eso, hombre o sea, eh. Ellos hay más, ellos hay más, ellos, más, el hombre, ellos eh. hay más. Llegó el hombre. Fue el mundo más. activo, eh. eh. ¿Cómo qué? Es bonito. Ahora, a esta eh. gracias a, esa, gracias a esa, mi amiga, está fuerte. Dice que ella no cree que se pudo, se, esa goma fue un pichada. Yo no creo tampoco. Que se señor me perdone. Eso fue que... Hay gente que tiene esa duda. Como que alguien... Que presi y vi a Vinicito que dijo... Mire, te confío el presidente hasta, hasta del agua que la van a brindar. No, porque... Le no, el costo ella, ¿no? no, nada. No, no, yo no voy a hablar de eso. Ya el PLD va a haber muerto. Ya no. el, PLD, oye, el PLD no genera dos visitas ahora mismo. Tú eres el PLD y no genera dos visitas ahora mismo. Ahora, lo que sí genera visitas... Y lo que sí la gente le interesa es que el presidente no utilizó, o sea, le dijo el chofer. Porque aquí ustedes, los PLDistas, se volvieron locos cuando Margarita un día le manejó a, a su chofer. Y hoy el presidente no lo hizo como para, para, que, para que lo vieran. Porque no fue que lo hizo para que lo vieran, como hizo, no hizo, que vieran. Como hizo Margarita, que subió fotos. Ah, miren, aquí estoy. Descanso eh, de, de chofer. ¿Entiende? Entonces, eso así. ¿Me entiendes? No, porque. Eh, no, porque. No, no, eso no. no lo hice después que le la goma, porque fue él mismo que dijo: Bueno, yo me voy yo. No, Tomatico. No, <risa> Fautico, faustico. Lo vieron, hoy fue que lo vieron Pero hoy un hombre fue del pueblo, Un hombre bien El, El presidente hoy fue que, que lo vieron. vieron No fue que lo anunció Ni que lo, como hubo sí. la, líder del, del líder aquí, la, la líder del líder aquí. Que puso una foto ¿tú sabes? No tiene líder porque ya eso caducó Ya, ya eso no eh. Pero, pero, olvídate de. No estamos no hablando me, de eso. No estamos hablando así. de carro, ¿eh? No me venga. No me dañe el tema. No me venga. Que Entonces, esto, el vehículo. El hombre de él no, no es regidor, ya. No me hable de eso. Sí. Que el eh. hombre de tuyo no es regidor. Olvídate de eso. Ah, ah. Cambiate ahora. Ah. Sí. Seguimos. Ahora eso está bien porque Dios mío usted no puede a veces la vida a tener poder a veces te limita a hacer cosas ¿tú sabes? un saludo a, a nuestro senador Frankie Romero Frankie Junior que se tiran a veces cuando están descansando el programa, el programa que es raro eh. es raro hay una espinita eh. aquí Franklin oye, te da una llamadita queremos hablar contigo entonces eh, eso está bien porque miren que es lo que pasa a veces el poder que, y la figura que nos vamos dos eh. el poder y la figura Explico el poder y la figura no te dejan hacer cosas normales. Me entiendes, no te dejan manejar un vehículo como a ti te gusta. O sea, Yo no puedo venir ya a pie. Que, que ya. Métete solo la cabeza sí, para sí, acá. Sí. Que este me deja ver. Mira, este me deja ver. A pie. mí, a mí, se me hace difícil, si me hace difícil, irme por un sitio como a veces. No, no, a mí me gusta irme en mi vehículo. Entonces, hay personas que están acostumbradas a eso. Entonces, el presidente. Lo que yo estoy diciendo a ti es que, es que tú no limitado. puedes dejarme, ya yo estoy pegado. Tú no puedes dejarme a mí venir yo a pie con el sudo. La gente me está tripeando, ya tiene que irme a buscar todos los días. Yo tengo ah, que no cumplir horario de trabajo. de oh, no